Hola, hola, buenos días. Y estamos aquí desde la tienda del norte. Esperamos que todos se conecten. Tenemos una invitada súper especial, hola, nuestra hola, profesora Betty. No aquí desde... hola, hola. Eh, hoy tendremos una dinámica muy chévere porque vamos a hacer dos técnicas en simultáneo. Ya nos vamos a conectar con nuestra profe Fai, que está desde Bogotá, desde, desde nuestra tienda de Bogotá. Entonces, mientras nos estamos uniendo, Betty, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, primero quiero que nos digan si nos escuchan bien. Sí. Saben que estamos trabajando en la tienda, entonces estamos con nuestro tapabocas por, por nuestro, sí. nuestra seguridad. Entonces, queremos saber si nos escuchan bien. Alguien que nos colabore. Nos diga si nos escuchan Hola hola Hola sí. Yolanda Bueno, listo entonces La idea es que hoy vamos a fusionar dos técnicas Saben que yo manejo eh, el alambrismo Entonces la idea es que Sepan que el alambrismo Que es la técnica que yo manejo Es una técnica muy funcional Y que se puede combinar con otras técnicas entonces yo desde aquí voy a elaborar unas bases que van a tener ustedes unas bases, son básicas para que ustedes puedan tejer eh, Miyuki, que es eh, la técnica que es en tendencia y que está muy, muy de moda, ¿no? Sí. Y desde Bogotá, Fay ya tiene unas basecitas y ella nos va a enseñar unas puntadas especiales Vamos a invitar Miyuki. a Fai, que yo creo que ya está por allí Sí aquí Para que Fai nos... Vamos a invitar a Fai. Fai es especialista en Miyuki. Ah, hola bien, buenos, días. buenos días. ¿Cómo están? Hola, hola Fai. Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí en el almacén. Ay, súper bien. Sí, todas tenemos el tapabocas porque estamos desde los almacenes, entonces sí. cuando vengan al almacén recuerden su tapabocas. <risa> Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, Fai, muéstranos lo que vamos a elaborar. Vamos a elaborar este hermoso arete. Oh, bueno, ¿y tú qué materiales usaste? Yo ya voy a decir mis materiales. Bueno, vamos a, vamos a usar delicas en este código. Vamos a usar pilas eh, negras. Sí. Y vamos a usar drops dorados. Okay. Igual hilo, este light perdón, Fai, este light queda guardado. Si nos demoramos un poquito más, eh, vamos a partirlo en dos partes y todos los materiales eh, los colocamos en la parte de abajo. Y, importante, hilo dorado, también pueden usar far line y o hilo eh, amarillo, también pueden usar. Listo. Las agujas son muy importantes. Bueno, entonces, para elaborar nuestra base, la base que tiene FAIC es una base en gota, eh, una base muy básica, hoy vamos a trabajarla con alambre calibre 18, nuestros alambres son calibre 18, que por lo general las bases para alambrismo si vamos a trabajar a tejer, las trabajamos con este calibre. Vamos a tejerle, hacer el tejido de arriba con un alambre calibre 26. Trabajamos con nuestro mandil de formas y nuestras pinzas básicas. Entonces, estamos esperando que se nos conecten otro poquito de personas, vayan analizando sus materiales, sus pincitas, porque la idea es que yo voy a ir trabajando alambrismo y cualquier duda que ustedes tengan sobre mi yuki, sobre las puntadas, sobre los materiales, eh, Fai les va resolviendo esas dudas. Y mientras Fai ya después de que yo termine la base, Fai va a empezar a tejer y yo les empiezo a despejar todas las dudas que tengan sobre alambrismo. ¿Listo? Entonces la idea es trabajar simultáneo. Voy a hacer la base, voy a enseñarles a hacer la base. Y luego ya empieza Fai a realizar las puntadas en Miyuki. ¿Listo? Listo. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. ¿Cuántas personas tenemos? ya tenemos 60, 60 personas, muy bien. Y cualquier pregunta que vayan teniendo, yo creo que... como se ve abajo Ajá. los comentarios, ¿no hay problema? No, aquí yo las voy viendo y eh, se las voy la ahorita, a la va pre ustedes van preguntando lo que... Cualquier duda que tengan y Laura les puede ir contestando. Sí. Ahí, ¿Listo? Entonces, vamos a acomodar por acá para que les puedan ver sí. las manos a ¿no, Betty. Sí. Voy a poner la luz. Y como está en la parte de arriba, sí. cuéntenme ahí si se ve bien, porque perfecto, sí. es como la pantalla. No se ve. Entonces, igual pues tú vas narrando lo que hago. Sí. Bueno, yo les he hablado mucho en, en, en, mis, en mis videos y de esto sobre la versatilidad y lo y lo, lo práctico que es el alambrismo para con otras técnicas. Entonces, eh, a veces queremos personalizar nuestros accesorios y encontramos, pues siempre encontramos las mismas bases. Queremos hacer algo diferente, entonces el alambrismo es el que nos puede dar la mano en estos, pues para sacar modelos diferentes. Eh, algo muy, muy aconsejable para las personas que, que trabajan con alambrismo es la de silicona. Este, el alambre hay que suavizarlo un poquito primero con la mano ¿Sí? y es como calentarlo un poquito. Y luego la pinza la van a pasar suave, pero no la van a llevar hasta el final. No la van a pasar hasta acá. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, con esta punta rayamos las, la silicona. Entonces siempre la llevamos solamente hasta cierto punto y nos devolvemos. Nunca pasamos hasta el extremo al final. Entonces vamos a hacer una base en gota. Y esa base en gota vamos a cortar 18 centímetros este que calibre Diana. este es el calibre 18 por lo general todas las bases para tejer se deben hacer en calibre 18 entonces cortamos 18 centímetros Y vamos a marcar en los extremos a, a 3 centímetros. Entonces, marcamos de un extremo hacia adentro en 3 y del otro extremo hacia adentro en 3. Entonces, aquí le vamos a enseñar a elaborar la base eh, en gota que va a hacer eh, y ahorita y eh, pues nos va a mostrar otros modelitos y les enseñamos a hacer otras basecitas así rápidas, tomamos nuestro mandril de, de formas redondas y lo podemos trabajar ya sea en el 10 o en el 11 yo voy a trabajar aquí en el 10 entonces miren, nos tratamos de ubicar como en la mitad sostenemos y llevamos el alambre y lo cruzamos y vamos a tratar de que estas goticas nos queden, Miren, las los, los dos punticos que hicimos, el 3 y el 3, nos van a quedar en diagonal. Vamos a bajarla a una más para que quede más anchita. Vamos a bajarla aquí al 12 para que se amplíe un poquito. Entonces aquí ya tenemos una base en gota. No la voy a amarrar porque aquí ya vieron que le vamos a hacer unos espiralcitos. Entonces no lo voy a, a darle, eh, hacerle el amarre normal que se le hace porque la vamos a hacer un tejidito. Entonces voy a sacar unos 50 centímetros del alambre calibre 26. Que es un alambre que nos sirve para amarrar y para tejer. Pueden ir haciendo sus comentarios si quieren. Sí, yo acá estoy súper pendiente de los comentarios. La profe de Alambrismo sí está aquí en Cali. Sí. ¿Tú das clases en dónde? En sí. este momento solamente estoy dando clases virtuales. Ya para el próximo año iniciamos. Vamos, yo siempre doy clases en Carol del Sur. Ok. Entonces ya esperar para enero. Sí, en enero ya retomamos nuestras clases presenciales. Con la profe Betty, igual nosotros tenemos eh, otras clases presenciales y virtuales también. Y tengo mis talleres virtuales en alambrismo, eh, nivel básico, que en el nivel básico aprenden a hacer todo tipo de bases, nivel intermedio ya son bases más avanzadas y eh, el nivel avanzado. Entonces tengo talleres virtuales para las que estén interesadas en ampliar sus conocimientos en esta técnica. Entonces miren... Ya tengo, miren que simplemente lo que hacemos es cruzar donde hicimos la marca y nos queda esta forma. Y siempre colocar, si ustedes no tienen este mandril, pues pueden buscarse un tubito de, de una loción, algo que sea gruesito, que les, que les dé así? la forma y simplemente la, le dan la formita uh -huh. ahí. Como les dije, sacamos 50 centímetros de alambre eh, calibre 26 y lo que voy a hacer es que voy a hacer un amarrecito, siempre dejo una puntita para amarrarme. Siempre dejo una puntita y me amarro primero en un extremo. Aquí no voy a hacer fuerza ni nada, lo voy a tener simplemente sostenido despacio para que no se me vaya a deformar la base. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que siempre trabajamos con dos dedos. O sea, con dos sostenemos y con dos dos vamos tejiendo. Uh -huh. Porque si agarran la base así o la agarran con mucha fuerza, pues se les va a deformar. Entonces, me voy a amarrar aquí en una puntita. En uno de solo de los extremos voy a dar dos vueltas. Dejo ese cachito ahí. Si quieres puedes ir más arriba para que... Miren, aquí hice un amarrecito y dejé un cachito de alambre allí. Voy a subir bien el alambre y voy a empezar a darle vuelta, simplemente así, despacio. Miren, suave. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Despacio. Sin apretar porque... No. Que quede así como bien. Claro, porque nos tiene que ir dando la forma de la gota si ustedes empiezan a apretarse les empieza a deformar la gota y que vaya quedando uno al ladito del otro. El alambre de la gota es calibre 18 18 centímetros mire y con el teñido es alambre que propone, calibre 26 50 centímetros entonces mire cómo va quedando. despacio. Suave, uno al lado del otro, uno al lado del otro, hasta que vamos terminando nuestro alambre. Aquí ya terminé. Sostengo con mi manito despacio y con la pinza plana o la pinza cónica, cualquiera de las dos, nos vamos a dar una doble vueltita. Una, dos y tres para rematar. Sostengo. Y cortamos los, los excesos. Entonces puedo cortar aquí. A plano, no nos pueden quedar punticas por ahí. Y con este cachito, ahorita sí vamos a darle firmeza a estas dos de acá. Entonces me meto. Para rematarlo. Y aquí tenemos una base con fusión de técnica. Y ahorita Fay nos la va a tejer. Entonces, miramos que estos cachitos estén parejos. Creo que hay uno más larguito que el otro. Entonces lo emparejamos. Y cogemos una pinza cónica Y despacio vamos a hacerle un espiralcito. Entonces en la punta con la parte más delgada. Empezamos a dar vueltito. Buenos días. Buenos días. Miren, despacio. Despacio. Cuando estás así, sueltas y dar vueltos. Vamos con la otra. Dice despacio. Los tienes. la pinza de silicona vamos dándole vueltica a nuestro espiral aplanamos con esta pinza un poquito para que nos dé forma acomodamos y aquí ahora le podemos hacer ahorita y nos muestra para colocar el topito le podemos poner aquí unas argollitas. ¿Listo? Okay. Entonces, esta es nuestra primera base. Entonces, para que hagan una idea. Uh -huh. Y Fay, ¿tienes los otros modelitos ahí para que nos enseñes? Sí. Entonces, si quieres muéstranos nosotros dos más y hacemos otras dos basecitas y ya para que me hicies tú tu tejido, ¿vale? Listo. Ya los había tejido un poquito. Espérame porque no me llega todavía la señal y no sé cuál estás mostrando. Ok. ¿Cuál estás mostrando, Fai? Eh, el que es en la espiral. Listo. Y otro. Esas son las de las cuatro. Listo, entonces vamos a hacer primero la del espiral, que es una base también básica. Y esta tampoco no nos vamos a demorar mucho, solamente es que van a sacar 20 centímetros. Vamos a sacar 20 centímetros de la mismo calibre, del calibre 20, del calibre 18, perdón. Y van a marcar en 8, de un extremo hacia adentro marcan en 8. Y miren lo fácil que es hacer unas bases diferentes para, para que ustedes puedan personalizar sus accesorios con la técnica de Miyuki. Entonces miren, vamos a hacer un espiral cerrado y un espiral abierto para tejerlo. Entonces... Aquí lo que hacemos es que cogemos también con una pinza cónica y empezamos a hacer un circulito, despacio, de y este lo van a tirar bien debajo, miren lo que les, les digo, este cachito va a ir debajo, y de allí ya lo empiezan a tirar como en diagonal, que les quede hacia un lado, cogen la pinza plana y ahí sí se van la fuerza se hace desde lejos, no se hace la fuerza cerca. Si yo agarro aquí, con fuerza esto, esto se me va a poner muy plano. Y este alambre tiene que estar bien liso para hacer esta base. Entonces, desde lejos con la pinza de silicona le voy haciendo la fuerza. Siempre se hace con esa pinza, ¿cierto? El, esa pinza es muy útil y claro, se, se necesita siempre para estos espirales. Para que no se nos pele el alambre, no se nos maltrate. Y que quede plano. Y que vaya quedando planito el espiral. Entonces, miren. Llego hasta donde llegó la marca. Y ahorita voy al otro extremo y me devuelvo. Este lo hice para acá, este lo voy a hacer hacia el otro lado. Entonces, tomo aquí. Lo mismo. Esta creo que la hice más abierta, Fay. Sí, más. Ya. Entonces, claro, miren, este lo que vamos a hacer es que vamos a llevar hasta allí. Miren, no lo voy a cerrar, lo dejo ahí y empiezo a cruzar. Suave. Si ven el alambre, lo voy tirando desde acá, desde lejos. Y ahí sí ya cojo mi pinza de silicona. Este queda más abierto. Y esta va a quedar más abierto porque necesitamos espacio para tejer. Mm. Entonces ahí se van haciendo ideas. Profe, para que y ustedes los diseños los hacen primero en papel o, o eh, Sí, dependiendo. Dependiendo de lo que vamos a elaborar, pues primero se hace como un bosquejo en papel uh -huh. para tener una idea de lo que se va a trabajar, o a veces uno se va mucho a ensayo error también. Sí. Entonces, miren que aquí el alambre no estaba bien liso. Voy a devolver un poquito. Siempre el alambre tiene que estar bien liso, si no, no nos da la forma. Hacer espirales es una de las cosas un poquito más complejas en el alambrido, pero no es difícil, es solamente de práctica. Profe, y con otras pinzas, me preguntan que si es posible que el alambre no se pegue. No, siempre la, la de silicona es demasiado útil, o sea, si en caso tal de que de pronto no tengan la de silicona, Ajá. lo que recomienda uno es que cojan una pinza plana y le pongan eh, cinta de enmascarar, pues mientras se consiguen la de silicona, porque la de silicona siempre es muy útil. Entonces aquí tenemos una basecita, que ahorita eh, Fay también nos, nos la muestra ahorita ya como el, ella la ha tejido, le quedó una base muy hermosa. Y la última, que es una basecita en trébol, también calibre 18 y ese sí no vamos a cortar, sino que vamos a trabajar sobre nuestro rollito. Entonces esta, voy a trabajar, en, puede ser con estos mandriles o puede ser con la pinza 601. Entonces voy a trabajar aquí en esta. Y voy a hacer, siempre dejo un pedacito, miren, hago como una especie de gotica. Allí corto ese exceso, justo donde cruza. Voy aquí al lado. Otra vez dejo un espaciecito y paso esta pinza el alambre por encima. Y siempre lo dejo en diagonal, no lo cruzo todo para que me dé el efecto de gota. Uh -huh. Otra vez me hago al lado del que acabo de realizar. Me hago aquí despacio. Y si este lo pasé por encima, este lo voy a pasar por debajo. Miren, aquí ya llevo tres. Esta es una opción. Esta es una opción. Si la quieren dejar allí, la cortan aquí atrás y ya tienen una opción de base. Pero vamos a hacer una base más grandecita en la parte de abajo. Entonces lo que yo hago es que me paro aquí, cruzo, cruzo, con, el, con uno más grandecito. Miren, bajé un escalón, bajé acá y cruzo. Y aquí corto, arraso. Con la pinza plana, la de silicona, las aplano y las acomodo que me queden parejitas. Y ya me sirve para hacer otro tejido. Mirenla. Entonces... Ya pasamos con Faye que nos va a tejer esta basecita y ahorita les va a mostrar estas opciones que hizo también y nos va a tejer esta basecita con, con una técnica y con varios eh, materiales para que puedan combinar también materiales. Entonces podemos pasar a Faye, Faye nos va a voltear la cámara y va a empezar a elaborar su, su tejido. ¿Sí ven ahí bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la base. Voy a decir los materiales que vamos a usar en este momento son las delicas. En este caso es esta referencia. lo ¿Quieren hacer tal cual? Pilas y drops. Vamos a empezar con insertando la aguja. Con hilo dorado, también lo pueden usar con beige o hilo amarillo. Pues su efecto también pueden utilizar Parlain, es muy bueno. Este es lo que, lo que, que vamos a hacer ron. es un pequeño nudito en el extremo de un hilo. Que... <ärrollos> Betty, háblanos sobre tus clases. Mientras tanto, mientras voy haciendo el nudito... ¿Sobre el valor? Sí. un bueno, momento. Voy a ir mirando los comentarios y vamos a hablar. Bueno, aquí hicimos dos nuditos. Vamos a correr un poquitico y vamos a comenzar a hacer el tejido. ¿Qué vamos a hacer? Es una variación del de ladrillo. Entonces, vamos a insertar tres delicas. No sé si me alcanzan a ver bien ahí. ¿Sí? ¿Se ve bien? No, podrían ver acá. Ah, ¿no? Uh -huh. ¿Se ve bien ahí? Eh, queremos preguntarles si se ven bien o oh. desactivamos los comentarios un momentico para que puedan ver bien el tejido. Sí, yo creo que... Voy a desactivarlos mientras tú inicias con el tejido y ahorita los volvemos a colocar. Uy, preguntaron algo muy importante. ¿Delica y Miyuki es lo mismo? Ok, voy a explicarlo. Miyuki es la marca... Es la empresa que fabrica las delicas. Miyuki, todo lo que tengo aquí en materiales es Miyuki. Son fabricados por Miyuki. Estas se llaman, eh, tienen varios productos, entre ellos están las delicas, las tilas y los drops. Todos son marcas Miyuki. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar insertando tres delicas. Pongo el dedo para que no se me pasen las delicas al otro lado. Luego acomodo y subo por una, por la última delica hacia arriba. En este caso va a quedar como especie de unas coronitas. Después de haberlo ubicado allí, a ver, voy a siempre que vayan a apretar el hilo, o sea, vayan a jalar el hilo, siempre traten de tocar el, el tejido para que no se vaya a correr ni se vaya a deformar. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya esto está hecho, vamos a medirlo para que nos quede en la misma distancia. Traten sí. siempre de que un arete le quede igual al otro. ¿Listo? Luego. Estamos haciendo esta parte de abajo. Fay, espérame un momento. Eh, yo creo que va a ser mejor que cortemos aquí y empecemos otro live y lo empiezas tú para que quede en la parte de arriba. Y guardamos ¿Listo? este porque creo que va a quedar muy largo y de pronto se borra. Entonces, bueno, dale. Paremos aquí. Voy, eh, voy a cancelar este live aquí. Va a quedar guardada la primera parte, que es todas las bases en alambrismo. Y uh -huh. eh, vamos a empezar una segunda parte para que todas se conecten, por favor. Y vemos la parte no alcanzamos de a mi ver YouTube. los comentarios. Voy a activar un momentico los comentarios para que me digan si está bien así, porque si nos va a quedar un poquito largo y, y me da miedo no, que se pierda el like. se pierda el like y no queda guardado. Denos uh -huh. un momento, leemos los, algunos comentarios. Sí. Fai. Ok. Y sí, porque si eh, empiezas a guardar el like ya no se puede ver, no, no se pueden ver los, los comentarios. Entonces, eh, ¿dónde venden, me faltan alambres o hilos. Eh, la persona que preguntó, ¿todos los materiales los consigues en Carol? Sí. Eh, Nosotros tenemos tiendas físicas en Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Igual todas las compras las puedes hacer online también por nuestra página www.carolshop.com los alambres, perdón, los alambres son, eh, marca stone son muy buenos, eh, no, se, no se nos ponen negros, eh, son muy duraderos, obviamente sí les aconsejo, las personas que trabajan alambrismo, siempre sus manos limpias, no deben de estar untadas ni de alcohol, ni de la gel antibacterial, absolutamente de nada, manos lavadas con agüita y jabón antes de y manipular, casi. Y secas antes de manipular los eh, alambres esa es una de, como de las recomendaciones uh -huh. especiales pero estos alambres ya quedan listos las bases ya quedan listas para tejerlas eh, y no se te van a poner negras no te preocupes que son alambres bañados uh -huh. todo lo consigues en caro si tienes la pinza 6 en 1 esta base eh, la trabajamos con la número 5 y la de acá abajo con la número 6 uh -huh. eh, siempre alambres para bases, debes utilizar el calibre 18, porque es el que es más gruesito y es más resistente y no se te va a, no se te va a como a a doblar tan fácilmente, ¿listo? Eh, ahorita hablamos un poquito sobre, hola a todas, por aquí hay unas alumnas mías saludando. Eh, en Barranquilla, ahora te comparten el link de Barranquilla donde puedes conseguir los materiales, dice los cursos ahorita ya al final les damos la le damos toda la información de los cursos que tenemos los que tiene FAI y los que tengo los que tengo yo y los precios y todo eh, está bien vamos a cortar qué precio los alambres no vida Smith eh, ya no se maneja ahora solamente manejamos alambres Stone ya el, el alambre vida Smith ya no se está manejando acá Siempre vamos a trabajar ya con los alambres, ¿está listo? Entonces vamos a cortar y ya regresamos. Sí, para que se conecten. Para todas que se conecten de favor. nuevo. Por favor.